ser feliz, pues no conoce el amor y no sabe del dolor, solo sabe sonreír Yo no entiendo a las mujeres porque mientras más las quieres porque mientras más las quieres más se olvidan más de ti Yo no entiendo a las mujeres porque mientras más la quieres Porque mientras más la quieres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 yo no entiendo a las mujeres, porque mientras más talleres, porque mientras más talleres, más se acuerdan más de ti.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 Yo no entiendo a las mujeres, porque mientras más las porque mientras más las más se acuerdan más de ti.